Y yo voy a estar con vosotros hoy y la semana que viene dando estos dos webinars. Hoy el primero sobre atención al cliente Omnicanal y Experiencia 360 y el próximo día, el próximo miércoles, sobre chatbots, que es algo de lo que hablaremos hoy un poquito. Bueno, yo voy a comenzar mientras esperemos que Ana solucione su, su problema con el, con el audio. Eh, bueno, de, de los cuatro objetivos ¿no? que se suelen plantear siempre al principio de estas, eh, estas sesiones, pues ahí los, eh, los tenéis. El primero es poco pues, conocer el contexto del comercio actual y necesidades de, de exigencias del mercado, el tema de la, de la atención al cliente, no solamente la atención al cliente, la atención al cliente y el servicio a los usuarios. Ahora veremos un poco la diferencia entre, entre uno y otro. Es un sector que, digamos, pues ha sufrido una gran revolución en los últimos años, pues con la aparición de eh, las redes sociales, con la aparición de nuevos canales, como vamos a ir viendo, a través de los cuales los clientes se pueden poner en contacto con cualquier comercio eh, que deseen, ¿no? Antiguamente, pues digamos, cuando siempre hablamos de antiguamente, eh, no tampoco nos tenemos que ir muy lejos, podemos hablar de hace de hace no más de, de 15 años, eh, pues el, el, las dos, digamos, formas de, de atención al cliente pues eran aparte de la, de la física no aparte de la, de la personal eh, era pues por por, por carta o por, o por teléfono no es decir eran las dos únicas maneras que nosotros teníamos de ponernos en contacto con un comercio bien antes de ser clientes se decía antes de comprar cualquier producto o ya una vez que ya hemos eh, comprado un producto ya somos clientes y pues pues cuestiones de garantía o cualquier otro problema tenemos que ponernos en contacto con, eh, con un comercio como digo pues eh, hoy en día eh, el mercado se ha ampliado muchísimo y como veremos en la, en la sesión de hoy pues eh, cualquier eh, cualquier cliente cualquier eh, usuario eh, puede ponerse en contacto a, a través de nosotros en multitud de canales, ¿no? y es un poco lo, de lo que vamos a, a hablar. Vamos a, ver, a averiguar, pues, a saber cuáles son los canales posibles a la hora de atender la clientela en las diferentes fase, fases del, proce del proceso de compra. Vamos a ver también, que hay una... Um, un viaje, ¿no? Un viaje que da eh, un usuario desde que no es cliente de lo que es lo que se llama prospecto, ¿no? Es decir, al que todavía no se, no se ha hecho con nuestro producto o con nuestro servicio hasta que eh, este, cliente, este, esta, este usuario se convierte en un cliente, es decir, que ya, eh, ya consume nuestro, nuestro producto y al que tenemos que seguir, seguir dándole un servicio, eh, como he dicho antes, pues ya sea a través de una garantía, a través de sea, algún problema que le surja con el producto o en el futuro, por ejemplo, un cliente que quiera repetir y que quiera, por ejemplo, pues reacondicionar un producto, ¿no? Que es algo muy habitual eh, hoy en día. Eh, eh, vamos a intentar también entender cuáles son los canales más adecuados para... Cada, tip, cada perfil de, de comprador no es lo mismo eh, alguien que nos llame eh, por teléfono para que le atendamos una, una duda a alguien que nos eh, hable por WhatsApp, alguien que nos hable por eh, Twitter o alguien que nos hable por Telegram. ¿no? Cada red, cada, cada forma de, de contacto pues tiene su, eh, su tipo de su perfil eh, diferente y vamos a intentar ver pues cuáles son las diferencias en cada, en cada perfil y ya pues con todo este conocimiento pues... Saber diseñar pues, la estrategia de los distintos canales y ejecutar pues, ya soluciones personalizadas en ellos. Siempre eh, lo, que, eh, lo que hay que tener en cuenta eh, cuando hablamos de estas cosas es que... Eh, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, si sois eh, empresarios o, o autónomos, eh, sois los que conocéis vuestro, vuestro negocio, ¿no? Sois los que sabéis cuál es la particularidad de vuestro eh, negocio y de vuestros clientes. Entonces, no hay tampoco eh, una, una solución mágica, porque bueno, es una pregunta muy, muy habitual. Pues bueno, pues cuál tengo que usar para mi, para mi negocio. Pues como digo, cada, cada negocio y cada uno de vosotros conoce, eh, nadie mejor que vosotros, eh, los, los clientes. Y sabéis, pues, que, eh, podéis saber, pues a lo mejor pues eh, si en Twitter, pues, por ejemplo, no conviene estar porque vuestro tipo de clientes, sabéis que son tipo de clientes al que no nunca os va a contactar por Twitter, pero sí es muy importante que tengáis eh, un, eh, un usuario o un teléfono en WhatsApp porque. Eh, sabéis que vuestros clientes pues es más probable que os contacten por ahí. Como digo, cada uno de vosotros eh, conocéis a vuestra clientela y son los que sabéis cuáles son sus eh, particularidades. Aquí, como digo, ya como suele decir, cada uno es de su padre y de su madre y entonces eh, es, la idea aquí es un poco ofrecer un marco general de, eh, de todas estas eh, soluciones, de todas estas herramientas y ya vosotros, digamos, pues... Eh, ya obviamente, me puedo preguntar dudas, pero ya vosotros tendréis que ir viendo cuál es la más conveniente para cada uno de vuestros eh, perfiles de compradores. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un, un índice eh, se, se, en tres partes. ¿no? El, la presentación, en la primera vamos a ver la, la idea del Customer Experience, es decir, de la experiencia del cliente. Vamos a ver la diferencia entre experiencia de usuario y experiencia del, del cliente, que son dos conceptos... Eh, eh, diferentes. Y vamos a ver la idea del eh, customer, customer Journey Map, ¿no? el, el viaje, el mapa del viaje del cliente, es decir, el proceso que sigue, un, que, que sigue un usuario desde ser un prospecto, es decir, alguien que se ha puesto en contacto con nosotros pero todavía no ha comprado nada, hasta eh, que se convierte en cliente, es decir, alguien que ya ha usado nuestro producto o servicio y cuál es el, el proceso y cuál es el viaje que se produce. En la segunda parte vamos a ver la multicanalidad y las distintas eh, fases. Vamos a ver cada una, eh, cada una de las fases del, del viaje del cliente y ver cuáles eh, cuál cuál, cuál tienen que ser, digamos, nuestras actitudes y nuestros eh, canales en cada una de estas eh, diferentes eh, fases. Y ya en la, tercera, en la tercera parte pues vamos a ver la idea de multicanalidad y de omnicanalidad. ¿no? Multicanalidad, pues... Ya os lo, lo adelanto, multicanalidad es estar disponible ¿no? en muchos eh, canales, es eh, decir, estar disponible para atender al cliente en la web, en un formulario en la web, en un correo electrónico, en un número de teléfono, que ese número de teléfono puede estar vinculado a un WhatsApp, eh, que ese, también nos pueden contactar por Telegram, nos pueden contactar por Facebook eh, Messenger, por diferentes eh, métodos. Y la omnicanalidad, que eh, sería... Digamos, la, eh, la cualidad de, eh, de que un cliente, si por ejemplo nos contacta por eh, por correo electrónico, que nosotros seamos capaces de tener configurada una red de forma que, aunque nos conteste por correo electrónico, nosotros después podemos resolver la duda por teléfono o bien por mensaje directo en Twitter y podemos ir saltando de un eh, canal a otro y siempre manteniendo digamos una coherencia dentro de nuestro servicio de atención al cliente. Como digo, ya cuando llegue esa parte lo entenderéis eh, mejor. Pues como digo, pues con este webinar pues vamos a mejorar las estrategias multicanales en todas las fases de, eh, por las que un cliente pasa en el proceso de compra y sobre todo, pues algo que hoy en día es muy importante, ese servicio postventa, ¿no? ese servicio postventa que, no eh, que no solo es lo que antiguamente se conocía como, como la, la, la resolución ¿no? de, de, inciden de, de incidencias o eh, la resolución de una garantía, que sería el servicio por venta habitual que se... Que se que se hacía antes, ya hoy en día pues el enfoque tiene que ser mucho más eh, mucho más completo porque bueno porque eh, los usuarios pues hablan de nuestras eh, de nuestra marca no o de nuestros productos pueden hablar en redes sociales y todo eso por ejemplo lo tenemos también que monitorizar pues para detectar diferentes eh, patrones al final la idea es pues como dice ahí aumentar la satisfacción de los clientes es decir un cliente contento siempre se dice que un cliente contento es nuestro mejor comercial ¿no? porque un cliente contento hablará bien de, de nosotros y al hablar bien de nosotros pues puede eh, convertirse en lo que se llama un evangelizador es decir una persona que eh, que Puede hablarle bien de nosotros a sus amigos, a su familia, a su gente de confianza y de esa manera podemos ir adquiriendo nuevos clientes. ¿no? Esa es la, por eso tenemos, es importante que el cliente eh, tenga una satisfacción continua en, eh, en todo momento. Ahí están obviamente pues las dos ideas. La, la del último paso, que es la fidelización, es decir, que ese cliente se convierta en un cliente fiel y consigamos que, nos recomiende continuamente o que cada vez que se plantee eh, adquirir un producto de, eh, de nuestro sector siempre se decante por nuestra marca o la prescripción, es decir, es, esa idea de eh, que alguien hable bien de eh, nosotros, más allá de, obviamente, nuestros empleados y nuestros eh, comerciales, pero bueno, que es, es, su, es su trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar con la idea del customer experience, es decir, empresa, eh, es, eh, experiencia del, eh, del cliente. Vale, el customer experience, como dice ahí, es el conjunto de todas las sensaciones, emociones, sentimientos, percepciones y opiniones que surgen en el interior de un cliente cuando interactúa con una empresa. Eh, esto va desde algo tan... En el caso, por ejemplo, de que estemos en una... Aquí, sobre todo vamos a hablar de eh, negocios eh, digitales o, digamos, de, eh, de la idea de eh, cuál es la, la imagen ¿no? que mostramos eh, en Internet, en la red, ¿no? porque pa, por algo el, el curso es de Andalucía eh, Digital, pero bueno... Una, una sensación, una percepción inicial, pues en, por ejemplo, en un negocio, en un negocio con, con, con un local, puede ser un restaurante, eh, pues obviamente empieza. Desde eh, pues la iluminación, la decoración, cómo está eh, ese lugar montado, no sería la primera vez, a todos habrá, os habrá pasado, de que eh, entráis a un, a un local con idea de, de comer, el, el local os resulta espantoso, está sucio, la decoración es fea, la iluminación es oscura y os dais la vuelta y os vais. Lo mismo, la comida es magnífica, lo, mi lo mismo, eh, el, el menú es eh, baratísimo y la calidad-relación-precio, calidad la relación calidad-precio es estupenda, pero si el sitio pues, es muy feo y no y no nos eh, incita a entrar, pues nos damos la vuelta y nos vamos. Entonces, esta, esta sensación, esta sensación inicial, la tenemos que empezar a cuidar como bien dice la palabra, desde el inicio, ¿no? desde, el, desde el principio. Es decir, que no se produzca ninguna quiebra en ese, en ese proceso. Aquí hay dos, eh, dos, eh, dos tipos ¿no? de, de, de elementos que son los, puramente los elementos emocionales y los elementos racionales. ¿Vale? Vamos a ver. La diferencia de cada uno. Primero tenemos los eh, elementos emocionales, ¿no? Como que hemos dicho, pues este elemento elemento emocional, en el ejemplo que os he dicho antes, pues entramos en un restaurante, el restaurante eh, está sucio, está mal iluminado, está... y eh, ahí la primera sensación, esa primera sensación que os, he, que os he puesto ahí con un corazoncito, esa primera reacción ante ese estímulo, pues si es negativa, pues ya eh, estamos perdiendo ahí un flujo de, eh, de clientes. Después de la sensación se produce lo que se llama la eh, emoción, que normalmente puede ser Positiva o eh, negativa, digamos, eh, eh, podemos entrar en un local, eh, ver que a lo mejor no se ve en todo, pero bueno, ver, ver la, la carta y una vez que vemos la carta, pues hay algo que, digamos, racionalizamos y decimos, bueno, pues quizás el, el local no está del todo eh, lo bonito, que a mí me gustaría, pero se ve que el menú o que eh, la carta, pues tiene buena pinta, entonces ya ahí, digamos, por eso pues he puesto ese corazón en la, en la cabeza, ya digamos, racionaliz empezamos, empezamos a racionalizar eh, nuestras eh, decisiones y eh, pues tomamos una siguiente decisión en, el, en la fase de, de compra, ¿no? Y ya, por último, en tercer lugar, emocionalmente, pues eh, se produce esa evaluación consciente de la sensación, es decir, el sentimiento, que es pues ya cuando decimos, bueno, pues nos sentamos, ¿no? Nos sentamos aquí a, eh, a comer y eh, esperemos que nos pongan el menú. Ahí ya nosotros comemos en, eh, comemos y, y, y tal. Y una vez que hayamos comido y hayamos eh, terminado, obviamente eso es un proceso cíclico que se va, re, que se va repitiendo. Obviamente volvemos al, al, pues digamos, volvemos al proceso de sensación. Cuando llega el camarero, pues si el camarero pues, eh, está sudado, huele mal y tiene mal, mal, mal aspecto, pues probablemente pues, se nos quiten un poco las ganas de, de comer. no Pero, como digo, vamos a... Entonces. Lo que, la idea aquí inicial que, con la que os, os tenéis que quedar es que vosotros en cada uno de vuestros negocios tenéis que hacer como una especie de mapa, tenéis que hacer una especie de, de, de guía eh, de cuáles son eh, los momentos en los que podéis, digamos, ir perdiendo o ganando a los, eh, a los, a los clientes. ¿no? Es decir, eh, ir viendo en qué, cuáles son vuestros eh, puntos fuertes y vuestros puntos débiles eh, en este tema. Eh, me comentaba aquí, Ana, eh, es lo que eh, dice que es lo que está pasando en Google y TripAdvisor. Eso ahora también lo, eso es una de las cosas que vamos a, a ver. Eh, claro, cuando busca un restaurante y la opinión de los clientes es de las comidas y las malas opiniones, eso, eso ahora lo ahora lo, lo veremos también. Eh, por, desgracia en, en, por desgracia, no. Funcionamos así. Los seres, los seres humanos, muchas veces, las malas opiniones pues, cuentan eh, mucho más o las tenemos mucho más en cuenta que las eh, buenas opiniones. También cuando leamos una mala opinión en Internet, también tenemos que eh, saber leerla, ¿no? porque muchas veces, muchas malas opiniones eh, en Internet, pues eh, como digo, pueden ser fruto de eh, un, un mal cliente, porque eso, eso es uno de los grandes mitos que también vamos a, a ver después, este de que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la, la razón. Al cliente tenemos que escucharlo, pero si el cliente no lleva razón, pues tendremos que decirle que no lleva razón. Entonces, ahora eso ahora lo, ahora lo veremos todo el tema ese de, de Google Business y, y TripAdvisor. ¿Por qué? Porque, digo porque es una de las partes, eh, digamos, novedosas que tenemos que tener eh, en cuenta que antes, digamos, pues no no teníamos. ¿no? Eh, como digo, antes, eh, nuestra, la idea al final es que lleguemos a una fase de recuerdo, es decir, que, eh, que un usuario, que, cual, que con, con, pues, sigo con el ejemplo del restaurante, porque digamos un ejemplo que todos... Eh, que todos, que todos, que todos hemos vivido ¿no? en primera en primera persona eh, la, la idea final es que cuando alguien salga de, de consumir nuestro producto pues eh, eh, digamos se lleve un buen recuerdo y como decía antes ese recuerdo sea positivo y eh, le lleve pues a recomendarnos y a eh, convertirse en un eh, prescriptor pero como digo antes de llegar al, al recuerdo pues que es el objetivo final pues el, el cliente pasa por dos procesos uno primero de percepción que es eh, eh, pues esa interpretación que se hace de una sensación y ya después una opinión, que es cuando no, no formamos ya una eh, opinión fundamentada eh, sobre eh, digamos, el servicio que hemos recibido o del producto que hemos eh, consumido. Claro, entonces, aquí hay toda una serie de, de, de, de factores, como digo ya, en cada negocio pues es de su padre, de su madre, cada negocio tiene sus particularidades, pero eh, en la calidad del, del servicio, pues como veremos ahora, y sobre todo en el tema online, que es el que nos vamos a, a centrar, pues hay una gran cantidad de, eh, de pasos, hay una cantidad de, eh, de en, este, en este mapa que tiene que dar un cliente y nosotros tenemos que conocer todos esos pasos para poder ofrecerle una atención lo, eh, lo mejor posible. Eh, esto es esto en base al eh, esto hablando de el, la experiencia del consumidor, es decir, de alguien que ya consume activamente nuestro producto, pero antes eh, tenemos que entender la experiencia del usuario y que es algo que, que se da mucho en, en, en internet, es decir, por ejemplo, si tenemos una tienda online, toda esa gente que entra en nuestra tienda que todavía no ha comprado, pero se pone a navegar en nuestra tienda y empieza a mirar para arriba, para abajo, y se pega un tiempo en nuestra tienda y a lo mejor se va sin comprar. Esa persona todavía no es un cliente, esa persona es un usuario, es un usuario en este caso, pues, de nuestra página web, ¿no? en el caso que estemos, tengamos una, una, tendez, una, una, tienda, una tienda online y tenemos que, obviamente, que nuestra idea siempre es convertir a ese usuario en cliente. Y aquí es eh, otro, otro tema que tenemos que también siempre tener presente: ¿cuál es la experiencia de ese usuario que aún no es cliente? Pues eh, nuevamente tenemos que eh, intentar eh, que la experiencia del usuario pues sea eh, lo más satisfactoria posible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos conseguir, ahora ya centrándonos ¿no? en, el, en un negocio, digamos, puramente puramente online, cómo, eh, cómo podemos conseguir? que un usuario eh, que es satisfecho ¿no? con nuestra con, nuestro, con con nuestra primera parte antes de convertirse ¿no? en, en cliente pues obviamente primero que nos encuentren en, en buscadores no que decir que cuando un cliente pues eh, un usuario busca eh, pues eh, si tenemos una papelería en, eh, en rincón de la victoria pues y que si yo pongo papelería en rincón de la victoria pues mi papelería salga eso es, eh, eso, es, eh, básico. eso es básico porque eh, si, si no salimos en buscadores, pues eh, directamente no nos va a llegar ningún cliente, al menos a través de, de, ese, de ese canal que, pues, que puede ser el, eh, el buscador, ¿no? En el caso, en este caso, Google. Después, si tenemos una página web, en el caso, por ejemplo, de que, de que, de que tengamos una eh, papelería, pues eh, podemos ofrecer una serie de servicios ahí online. Pues por ejemplo. Eh, servicios de impresión, ¿no? Que alguien nos envíe un documento y nosotros lo podamos imprimir y que solamente tengan que venir a, eh, a recoger. A recogerlo. Pues en este caso, pues tener una web o, o aplicación que sea acogedora sencilla y fiable. Es decir, que un usuario, cuando entra ahí, pues vea que es confiable mandarnos un documento para que nosotros lo, eh, lo imprimamos. Obviamente, nuestra web, eh, en el caso que tengamos eh, que tengamos página web. Debe que tener la información necesaria para resolver eh, todas las dudas, ¿no? De forma rápida e intuitiva. Es decir, que un usuario no se tenga que recorrer media web para resolver una duda que a lo mejor es una duda muy simple. Entonces, nosotros, como digo, en la medida de lo posible, tenemos que intentar que toda esa eh, información nosotros nos tenemos que poner en el papel, ¿no? En el papel de un usuario que jamás eh, ha usado. Eh, nuestra propia página nuestra propia página web esto ya lo veremos también el próximo día cuando hablemos del tema de los de los chatbots aquí yo siempre lo que lo que recomiendo es enseñarle nuestra web o lo que estemos haciendo a nuestra madre o nuestro padre es decir a una persona de otra generación que a lo mejor digamos, pues no tiene eh, la misma versatilidad que podemos tener nosotros en, eh, en redes sociales y en manejo de la, de la tecnología y observar dónde eh, digamos, se quedan atascados esto como digo esto sirve para eh, cualquier eh, elemento que vayamos a, a, a desarrollar no cualquier una página web una aplicación un chatbot o cualquier, otra, o cualquier otro, otro asunto dárselo a alguien digamos con unos conocimientos a lo mejor no tan eh, o, obviamente o a, a, no a nada a alguien siempre fuera de, de nuestro equipo de manera que eh, eh, detectemos dónde eh, existen, dónde pueden existir eh, problemas. Y, obviamente, si tenemos una, una, tienda, una tienda online, es decir, un, un, servicio, un servicio donde se produce una serie de transacciones eh, económicas ¿no? y se dan una serie de eh, datos pues, eh, eh, digamos, sensibles, pues tenemos que transmitir una idea siempre de, de seguridad, ¿no? una idea de que, eh, de que no va a haber eh, ningún problema eh, por eh, pues, meter la tarjeta o meter eh, cualquier, otro, cualquier otro dato eh, personal dentro de eh, nuestra web. Entonces, eso como, como elemento, como elemento como digo, de, eh, del usuario, ¿no? Como, como elemento. Y eh, después tenemos el, la idea del servicio al cliente. Es decir, una vez que alguien ya ha hecho este proceso de compra, alguien que ya... Es, eh, es nuestro, nuestro cliente al que le tenemos que dar lo que se llama un servicio postventa. ¿no? Sería el, uno de los primeros conceptos, que es el servicio postventa, que como digo, que puede ir desde la tramitación de una, de una garantía a cualquier eh, otro eh, duda o problema que le surja con el, eh, con el producto eh, que, le hemos, eh, que le hemos vendido. Y, eh, y, una segunda, y un concepto segundo concepto, que ya lo eh, avanzaba antes, es esa idea de interacción eh, continua, es decir, que un, cliente, que un cliente o no cliente, pero en este caso un cliente, estamos hablando, puede interactuar con nosotros en cualquier momento, aunque no sea para pedirnos nada, es decir, puede inter interactuar con nosotros cuando eh, habla bien o mal, de nuestro producto, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social. Y eso es algo que también tenemos que estar monitorizando continuamente. Es decir, tenemos que estar siempre, digamos, con todas las alertas apuestas pues, con todas las alertas puestas para ver si alguien está hablando bien o mal de nuestro producto y si está hablando mal pues ver dónde eh, surge el dónde surge el problema. Ahí, Ana nos comentaba ahora mismo pues el tema de, de las de las reviews de Google y de, y de TripAdvisor, pues obviamente si tenemos un negocio dedicado a la hostelería o restauración, ¿no? Que son los, los negocios que se publican mucho en, en, en TripAdvisor. Pues, obviamente, tenemos que ver en eh, eh, la, la, la página de nuestra, de, de nuestra tienda o de nuestro local en TripAdvisor, pues ver cuáles son los comentarios que se van dejando e intentar resolver a ver los, eh, los negativos y, obviamente, aprender, aprender de ellos, ¿no? Como he dicho, el, el, el, ese Customer Service como servicio postventa, eh, vamos, vamos con la idea que, que un poco nos mencionaba aquí Ana, una mala opinión de alguien en, eh, en, en TripAdvisor, es un servicio postventa, es decir, es alguien que ya ha usado nuestro producto, pero... Eh, pero pues que eh, eh, por ese canal, ya por TripAdvisor, aunque nosotros tengamos un canal de, eh, de reclamaciones y eh, que, querramos que todos los clientes eh, pasen por ese canal, si a un cliente le da la gana de eh, dejar una reclamación en TripAdvisor, tenemos que, digamos, respetar esa decisión. En el caso que nosotros tengamos una página abierta en TripAdvisor, tenemos que respetar esa decisión y atender por ese canal, eh, su eh, reclamación. En primer lugar, eh, transparencia y, y claridad, es decir, eh, eh, ir, con, ir, como suelo decir con ir con la verdad por delante, es decir, eh, nosotros no, no podemos eh, engañar a eh, los clientes y, como digo, eh, no quiere decir esto que el, que el cliente siempre lleva la razón, sino que a veces pues, un cliente puede no entender nuestro servicio y por alguna razón, pues, si sí lo tenemos que explicar. Muchas veces ocurre que la, eh, las falsas expectativas, es decir, un cliente espera una cosa de nosotros, que a lo mejor, por la razón que sea, nosotros no estamos, digamos, ni siquiera obligados a, a, a dárselo. Pues, digamos, tenemos que explicarle al cliente por qué se ha producido ese error o por qué creemos, a lo mejor, en nuestra opinión, que eh, no, ha, no ha habido ningún error, sino que, digamos, el cliente no ha entendido bien nuestro eh, servicio, pero obviamente siempre eh, dejando las cosas claras y siendo eh, transparentes. Por supuesto, como, como dice en el segundo punto, cercanía y buen trato, siempre, eh, eh, siempre con, eh, con eh, amabilidad, con respeto, con cariño hacia el eh, cliente, siempre que obviamente el cliente esté manteniendo las, eh, las, eh, las formas, ¿no? Eh, después, pues una cierta, una cierta empatía y asertividad. Es decir, nos tenemos que poner en el lugar del, del, del cliente, porque al, al final, aunque nosotros tengamos un, un negocio, nosotros también somos eh, clientes. Entonces, tenemos que ser capaces de ponernos en eh, su lugar porque, bueno, esto nos puede pasar en otro, en otro negocio. Y como decíamos, si no lleva razón, pues explicarle de manera educada y amable, pues, por qué no lleva, no lleva razón. Y, por supuesto, si en realidad hemos con nosotros cometido algún error, tenemos que admitirlo. Tenemos que admitir que hemos admitido un error y pedir disculpas, intentar reparar en la medida de lo posible el daño causado y lo más rápidamente posible. Al final, un cliente que vea que se le escucha, que se tiene en cuenta su, eh, su, su opinión, pues eh, es un cliente también ganado, aunque en principio eh, digamos haya, haya tomado a lo mejor una postura pues, eh, un poco más hostil a, hacia, hacia nosotros. También los errores nos sirven para mejorar. Es decir, si un cliente critica algo, pues a lo mejor nos está criticando un aspecto que no, no habíamos tenido en cuenta por alguna razón y eh, eh, nos sirve para, eh, para mejorar. Eh, ya hoy en día, eh, ya hoy en día eh, la mayoría de los negocios pues, exige eh, prácticamente una atención plena, eh, como se dice ahí, 360, 360 grados, 24 días a la, eh, a la semana. ¿vale? Pues, en el caso de una tienda online, pues obviamente no tendría sentido que una tienda online pues estuviese cerrada por la, por la noche, pero si, eh, si un cliente quiere acceder a eh, alguna consulta pues a las eh, 3 de la mañana, pues obviamente lo más probable es que no vayamos a poder eh, atenderla, aunque ya como veremos la semana que viene eh, existen los chatbots para un poco ayudarnos a dar otro paso más ¿no? hacia la omnicanalidad, que digamos siempre es el paso, el paso final. Pero al final la idea es que la, en primer lugar, como dice ahí, comunicación sencilla y fluida, es decir, que a los clientes les sea fácil ponerse en contacto con nosotros, da igual eh, por qué herramienta elija y nosotros por también eh, tener una escucha activa, es decir, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, pues se está siempre monitorizando el nombre de nuestra, eh, de nuestra marca o de, nuestro, o de nuestro servicio para ver qué es lo que se está diciendo de nosotros. Entonces aquí eh, vamos a ver ahora el este lo que lo que llamamos el Customer Journey Map, ¿no? el mapa del viaje del cliente. Como hemos dicho, este este este este viaje tiene ya un eh, un, un recorrido ¿no? predeterminado, como digo, ya cada, eh, cada servicio o producto que, que al que nosotros nos dediquemos, pues va a tener también como decía antes, sus eh, particularidades pero nuestra la idea es que nosotros digamos siempre nos sentemos y eh, hagamos digamos un mapa literalmente eh, de cuáles son todos los pasos que va dando un cliente desde que se pone en contacto con nosotros hasta que culmina una, una compra para poder nosotros ver dónde digamos pueda haber eh, fugas, no como ya he dicho antes. Pues estas serían digamos las seis eh, los seis eh, pasos, el primer paso sería el descubrimiento. De aquí os decía antes, pues, eh, eh, esta idea de que estemos eh, presentes en buscadores, es decir, si alguien busca nuestra eh, eh, busca nuestra vuestra nuestra marca, nos eh, nos encuentre. Ahí ya, el, como digo, la fase de descubrimiento y de búsqueda, pues, obviamente, van eh, van unidas eh, de la mano, sí. Si alguien nos busca y no nos puede descubrir porque, por ejemplo, pues no estamos bien posicionados en Google Maps, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un, un restaurante, pues allá ya se, se produce una quiebra. Después hay un tercer, una tercer paso que es, el, la, es la comparación, ¿no? que es donde cómo nos diferenciamos nosotros del de resto, en el caso del restaurante, pues eh, eh, que nosotros, pues, digamos, tengamos bien rellena ¿no? esa ficha de Google Business o que nuestra web pues, ofrezca... Una serie de información que a lo mejor el resto de, de restaurantes no ofrece, ya pues, está ya el, el proceso, digamos, ya en sí de la compra, ¿no? Pues donde eh, entran en. Entran, entran varios aspectos, pues como dice ahí, pues el medio de pago, pues en el caso de que tengamos una tienda online, pues que permitamos diferentes métodos de pago, que se pueda pagar con tarjeta, que se pueda pagar eh, con, eh, con Paypal, que se pueda pagar con Apple Pay, con cualquier otro sistema, que eh, los, los envíos, si el envío es gratuito, si el envío es eh, a partir de un, de un cierto de cierta cantidad de dinero. Eh, después hay una eh, cuarta, una quinta, perdón, Parse de revisión, donde eh, digamos, retenemos al, al cliente pues aquí es, digamos, pues dándole una atención al cliente eh, positiva, es decir, eh, pues en el caso de, de que del de, de envío de un producto con una tienda online pues que eh, sigamos con atención el recorrido del paquete que si decimos que vamos a entregarlo en dos días pues que esté en dos días realmente y no esté en tres, después eh, eh, y después ya en ese siguiente último paso, el de la opinión, pues tenemos que facilitarle ¿no? que exprese sus, eh, sus opiniones. Pues aquí, pues que nos mencionen en redes sociales, eh, que nos deje un comentario en la web, podemos enviarle una, una encuesta para que valore cómo ha sido el servicio. Todo eso es lo que vamos a ir viendo a, eh, a continuación. Y, eh, por supuesto, esta última, esta última fase es muy importante porque es la que eh, donde vamos a conseguir medir la satisfacción de los clientes. Esto es algo eh, muy, muy eh, importante. Siempre tenemos que estar midiendo. ¿vale? Ya, ya me consta ¿no? que habéis dado en otras sesiones el tema de los KPI, ¿no? estos medidores eh, variables eh, que controlan la efectividad del esfuerzo realizado. Es decir, nosotros tener una serie de parámetros eh, numéricos que podemos eh, valorar eh, a la hora de eh, preguntarles a los clientes qué les ha parecido nuestro servicio. Puede ir desde algo tan, tan simple a un pulgar hacia arriba, un pulgar a, eh, hacia abajo, aunque yo siempre a una carita feliz, una carita triste, pero siempre es recomendable eh, hacer algo, digamos, un poco más eh, un poco más eh, complejo, ¿no? Que no sea simplemente una cuestión de positivo o negativo, sino que es conveniente que haya. Eh margen para los matices, ¿no? Porque, pues, muchas veces no todo es blanco y es, eh, y es negro. Aquí, pues, como digo, tenemos eh, eh, que pues, tener en cuenta las respuestas ¿no? de las personas que interactúen eh, con nosotros, pues, en este caso, pues, a través de, de formularios que podemos enviar directamente a los eh, clientes, ¿no? Para cuando terminan una una compra, eh, esas encuestas de, de satisfacción, donde podemos preguntarle a los clientes qué se puede mejorar y así, de esa manera, eh, tener nosotros en cuenta qué es lo que ha podido salir, qué, qué podría haber salido mejor. Esto nos ayuda también pues, a construir una base de datos de clientes con la que podemos contactar en el, en el futuro. Y toda esta información se la tenemos siempre que, eh, que dar al equipo de ventas, sí, al equipo comercial al equipo de ventas, porque es el, el que... Eh, el que también pues, se pone en contacto ¿no? con los clientes en, en, primer, en primer lugar. ¿no? Entonces ellos tienen que saber en qué, en qué posición y qué es lo que opina el cliente de nuestro eh, producto o de nuestro eh, servicio. Las KPI en este, en este caso, cada uno como tiene que elaborar ¿no? las suyas, como digo, dentro de las particularidades de su, eh, de su negocio. Las KPI pues, miden datos cuantitativos, ¿no? pues, pues, cuánto podemos eh, realizar una, una, una medición pues, de cuál es el gasto medio de compra de un cliente al mes, es decir, cuánto, cuánto se suelen gastar los clientes a, eh, de media en un mes, eh, la tasa de conversión, por ejemplo, pues en el caso de una página web, eh, lo que mide es desde toda la gente que entró en nuestra página web cuánta gente finalmente ha comprado el producto. Entonces ahí se produce lo que se llama un embudo, porque eh, pues, no todo el mundo que entre si en nuestra web entran mil personas al día, pues mil personas al día no van a comprar en nuestra web. Con suerte comprarán 10. ¿no? Si, si de mil compran 10, pues tenemos que eh, eh, tener ese dato para saber cuál ha sido la tasa de, eh, de conversión y también saber, por ejemplo, la tasa de abandono. Es decir, cuánta gente entró en nuestra.. cuántos usuarios entraron en nuestra. En nuestra web, pero no eh, hicieron ninguna compra o incluso a lo mejor puede ocurrir, que eso ocurre en la página web, que eh, los usuarios eh, metan las cosas en el carrito, ¿no? en el carrito virtual y abandonen el carrito y no hagan la compra. Eso también nosotros lo podemos detectar y Podemos, tenemos que analizar, si hay una alta tasa de abandono, por ejemplo, de carritos, pues tenemos que analizar que a lo mejor puede que esté habiendo algún problema en la culminación de la, eh, de la compra. Esto, como digo, es un dato cuantitativo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, como digo, darle mejor servicio al cliente, el mejor servicio al cliente. Pero también una serie de datos cualitativos, ¿no? Pues si la clientela se siente, se siente cómoda, si eh, la clientela. Eh, termina satisfecha ¿no? a la hora de hacer eh, una compra, si eh, nosotros le damos recomendaciones o le damos algún, a, algún dato eh, nosotros como expertos sí confían eh, en ello, es decir, entonces cuando nosotros elaboramos una encuesta de satisfacción al cliente, es importante, como digo, tener intentar eh, preguntar tanto datos eh, eh, cuantitativos, por, por un lado, ver nosotros esos datos cuantitativos que los podemos ver pues analizando Google Analytics o analizando eh, otros eh, otras cuestiones ¿no? dentro de nuestra tienda online, por ejemplo, y datos cualitativos que muchas veces pues, ya se lo tenemos que preguntar directamente al cliente porque digamos no tenemos ninguna manera de, de saberlos. ¿no? Vamos con la eh, segunda parte donde vamos a ver pues este eh, Customer Journey Map, es decir, este mapa de, de, de viaje del, del cliente. Eh, Claro, me pregunta Ana, supongo que existen aplicaciones que controlarán el proceso de compra completo. Claro, en el caso, por ejemplo, de, un, de, un, de una tienda online, eh, pues eh, es fundamental tener instalado Google Analytics, ¿no? Eh, Google Analytics, eh, eh, un CRM no tanto, porque un CRM, un CRM, ahora veremos, el CRM al final es la respuesta final a lo, a lo que vamos a hablar hoy. Un CRM. Ya después lo comentaré, pero lo, lo adelanto. Un CRM es básicamente una base de datos de, de clientes, una base de datos donde vamos, eh, digamos, eh, guardando todas las interacciones con los clientes. Pa más para lo que pregunta, más para lo que pregunta eh, Ana, eh, ahí pues... En el, en el tema de la página web, pues tenemos Google Analytics, que es una, una herramienta que digamos que, que, que analiza cuál es el comportamiento de los usuarios en nuestra, página, en nuestra página web. Y ya después, pues si tenemos un programa, por ejemplo, de logística o un CRM con un módulo de eh, logística, pues podremos ahí, por ejemplo, eh, eh, pues, ir sabiendo eh, cómo ha ido la entrega de los, eh, de los eh, productos. Como digo, la, la, la multicanalidad pues, eh, eh, como, como, como ya un poco os adelantaba antes, es usar tantos canales y herramientas como los clientes eh, necesites. Es decir, el número de estos canales, pues, obviamente, variará dependiendo de la, de la, de la empresa, variará eh, dependiendo de nuestros productos y variará, obviamente, de eh, las características de nuestros clientes. Es decir, si yo tengo un, un, una, una tienda de eh, productos eh, como decir si yo tengo por ejemplo una, una, una tienda de productos de ortopedia eh, con especializada en eh, personas de la tercera edad pues eh, obviamente sé que esos clientes pues no se va a poner conmigo en contacto por twitter ni se va a poner en contacto conmigo por telegram que no está mal que yo tenga esos canales abiertos pero lo más probable es que esos canales esos clientes se pongan en contacto conmigo por llamada telefónica, que me llamen directamente a un teléfono, o como mucho, eh, eh, por WhatsApp o por Facebook. ¿Por qué? Bueno, pues en un público que tenga, eh, que tenga eh, Facebook. Eh, si me estoy dirigiendo, a, si mi, por lo que sea, mi, mi negocio está dirigido a un público eh, más, eh, más joven o incluso eh, adolescente, pues obviamente sé que Facebook no va a ser un canal eh, relevante donde porque mi, mis, mis clientes, en el caso, pues, como digo, que tengo un servicio negocio que esté orientado pues, a, a un sector más joven o adolescentes, pues no se van a poner en contacto conmigo por Facebook, se van a poner en contacto a lo mejor conmigo por Instagram o por, por WhatsApp o incluso por eh, Telegram, los que estén más, eh, más despiertos. Entonces yo tengo que conocer cuáles son eh, mis canales no está mal estar en todos, pero yo obviamente tengo que saber y, da, y darme cuenta cuáles son los, los canales por los que el cliente prefiere ponerse en contacto. Yo no puedo, no, no puedo o no debo imponerle a un cliente un, un canal de atención al cliente. A todos nos sienta muy mal, esto y esto, oh, eh, todos hemos tenido la experiencia, cuando queremos ponernos en contacto con un servicio y vemos que hay un teléfono 902. Pues ahí, todos nos echamos la mano a la cabeza... Nos eh, acordamos de la familia de, de la atención al cliente, eh, pero eh, no, vemos otro, no vemos otro otro medio de ponernos eh, en contacto, pues entonces nos enfadamos, ¿no? Porque el 902 es un, es un teléfono que, encima, nos va a costar el dinero eh, y al final pues, nos va a venir una factura de 3-4 euros por cada eh, llamada. Imponerle a un cliente que eh, solamente eh, se ponga en contacto contigo a través de un 902, pues es una mala estrategia de atención al cliente las empresas que hagan esto pues obviamente ellos ellos lo saben es decir no es no es algo no es algo que sea que lo haga porque no sepa sino muchas veces pues digamos lo hacen lo hacen aposta el porque digamos de esa manera se cierran lo máximo eh, posible quien se pone en contacto con ellos como digo ya ellos sabrán por le eh, les interesa seguir esa eh, estrategia pero como digo tenemos que intentar, como pongo ahí en negrita, no dejar pasar la oportunidad de sentir cómoda a la, nuestra clientela, es decir, que los clientes se puedan poner en contacto con nosotros en la manera, de la forma, con la herramienta que ellos consideren oportuna. Ahí, pues, como digo, en la fase de descubrimiento y comparación, ¿no? que era esta primera fase de la que, que hablábamos, que hablábamos ¿no? donde un cliente pues, está decidiendo todavía si va a usar nuestro servicio o nuestro, a nuestro producto, como digo, en un entorno, en un entorno 100% digital, pues el contacto se establece pues, mediante redes sociales, mediante eh, eh, página, página web, en este caso, cuando digo página web, pues también meto, digamos, en la idea del buscador, ¿no? es decir, que nos encuentren. Que los encuentren a través de un buscador o a través de, eh, de correo electrónico, ¿no? Pues a través de a través de una newsletter o de cualquier otro de cualquier otra eh, forma. Las redes sociales, pues ella, como decía, eh, es, es la gran revolución de los últimos 15, eh, 20 años, ¿no? Como, eh, pues, como decíamos ahí, por, por tener algunas cifras de los más de 46 millones de usuarios que hay en Internet eh, en España, 29 millones usan eh, redes sociales y hay más móviles que personas, ¿no? Es decir, si existen más líneas de móvil activas en, en España que eh, seres humanos. Eh, hay un 116 eh, por ciento. Es decir, que eh, de estos, de este 46 millones, porque como digo, 29 millones, un 62% de los usuarios de Internet son usuarios activos de redes sociales. Entonces, es un lugar donde tenemos que estar. ¿no? Si no Y si no queremos estar, pues lo mejor es directamente no estar. Porque, digamos, para estar mal, pues es mejor eh, directamente ni intentarlo ¿no? porque nada queda peor que pues, una página de Facebook que lleva sin actualizar desde el año 2016 eh, una página una cuenta de Instagram que lleva sin actualizar desde eh, 2018, eh, es decir, todo eso da, digamos, muy mala, eh, muy mala imagen. Es decir, que pues, para eso, pues mejor no estar, porque da, la, la idea que estamos dando es que por ahí los usuarios no van a poder poner, ponerse en contacto. Yo A mí me ha pasado muchas veces que me he intentado poner en contacto, pues a lo mejor con, una, con alguna institución o con alguna empresa, y... Eh, eh, con el Facebook completamente abandonado y escribí, he escrito un mensaje y nunca me han contestado. Entonces, para tener un canal ahí abierto y que te puedan y que, y que tú no vayas a responder, pues mejor no tenerlo. Eh... Hoy en día, eh, si ya vamos a analizar un poco la particularidad ¿no? de, cada, de cada red social, sobre todo a la hora de la atención al cliente, eh, Twitter, pues como dice ahí, tiene 7 millones, de, 7 millones y medio de usuarios y un target eh, más bien joven, ¿no? entre 18 y 29, aunque los perfiles más importantes, los perfiles con más seguidores, están entre los 30 y los 45 años. ¿sí? Entonces, es una red social eh, muy joven. Es una red social bastante compleja, porque eh, es muy dada a, a eh, amplificar, sobre todo, pues lo, eh, lo negativo, ¿no? Cuando se produce algún, lo que se llama ahí un backlash o un flame, es decir, respuestas negativas masivas que, eh, que eh, lo que hacen es amplificar y que parece que muchas veces ciertos eh, problemas o ciertos asuntos eh, sean más, eh, más grandes de lo que realmente son. También es algo muy, muy habitual, que en Twitter se amplifique se amplifique mucho un, un problema con eh, gente quejándose de la gente que se queja de un problema es decir es, es, es una red que es eh, también muy tóxica que se real, retroalimenta muchas veces de su propia eh, negatividad no es muy, es muy habitual puedes encontrar un hashtag sobre un tema sobre todo bueno, ahora que estamos en, en una, en una en un contexto ¿no? de, de, de mucha crispación política, pues en, en, si entramos en un hashtag de cual, cualquier tema político, pues muchas veces encontramos a, eh, a usuarios que en realidad no se están quejando de eso, sino se están, están haciendo, eh, se están haciendo eh, eco de un hashtag, pero sin quejarse de eso. Entonces se produce ahí una retroalimentación. Bastante compleja, pero como digo, Twitter es un lugar donde, eh, si nuestro negocio, nuestro budget es, está en ese, en ese rango que hemos dicho, pues es importante que, que estemos y que mantengamos, como he dicho antes, una escucha eh, activa. Como digo, pues en, en Twitter podemos hacer eh, publicidad para que los clientes eh, no, no se encuentren, pero como digo, no es, no es tan fácil como eh, parece porque eh, pues, eh, digamos, tampoco tiene eh, la publicidad en Twitter un alcance eh, excesivamente eh, grande. Es más importante que, pues, que tengamos una estrategia de marketing de, de contenidos, es decir, que eh, vayamos realizando contenidos, pues, infografías, tutoriales, eh, diferentes tipos de artículos, eh, diferentes, eh, y, eh, señalando las novedades ¿no? que vayamos teniendo eh, en nuestra web o en el caso, de por ejemplo, de que queramos hacer algún vídeo en, de algún evento o, o algo así, pues es, tiene la herramienta de Periscope que te permite eh, retransmitir eh, vídeo en directo. Es decir, la idea es eh, una estrategia, sobre todo, de marketing de contenido para eh, posicionarnos como expertos en, el, en nuestro sector. ¿no? Después, Facebook, eh, pues sí tiene un rango de edad un poco más, eh, más alto. Podemos decir que está entre 18 y 49, aunque también no debemos despreciar eh, eh, que en realidad quienes más lo usan eh, hoy en día es un público ya de entre 40 y 64 años. Pues seguro que eh, si sois eh, aquí pues, eh, de edades eh, entre los 40 eh, y los 30, pues que vuestras madres y vuestros padres pues lo más probable es que tengan eh, Facebook. Entonces es un público al que no debemos eh, despreciar eh, ni mucho ni mucho menos como digo a 21 millones de, de usuarios lo que pasa que es una eh, es una red que se encuentra un poco saturada de eh, publicidad donde lo importante es, eh, es elaborar contenido que los usuarios puedan compartir no tenemos que intentar que eh, nuestro conten contenido sea un contenido atractivo y que eh, fácilmente se eh, pueda hacer eh, compartido por los eh, por los eh, usuarios eh, hay otra hay una pata en facebook en, en, aquí estoy en el caso por ejemplo de tener una página ¿no? una página de facebook de, de empresa que el próximo día también vamos a hablar un poco más en el tema de, lo, de los chatbots que es facebook messenger no no tenemos que olvidar facebook messenger como una, eh, un lugar donde eh, es bastante probable que los clientes acudan a, eh, a contactar eh, con nosotros para hacernos cualquier, eh, cualquier pregunta. Entonces, es muy importante siempre eh, estar eh, atentos a, eh, si tenemos una cuenta de un canal de un, una cuenta de empresa de, de facebook pues eh, no desatender en eh, la parte de, de messenger porque como digo muchos clientes se pueden poner en contacto ahí eh, por nosotros antes no, de, de, no solamente en, no solamente en el proceso anterior a la compra sino eh, en el proceso posterior instagram es eh, la por la red social no una de las redes sociales más jóvenes aunque acaba de cumplir ahora mismo eh, 10 años pero eh, por, el, por, el, por el tipo ¿no? de, de, de clientes, que de, de usuarios que tiene, pues una, una, una red de, eh, de millennials, eh, la, tengamos en cuenta que lo, cuando hablamos de millennials no estamos hablando de adolescentes, los millennials son ya personas entre 25 y 35, incluso 40, 40 años, eh, los adolescentes ya son otra, otra generación, pero eh, como digo, el Instagram pues, es la red eh, Por excelencia de los eh, millennials. Entonces, si nuestro producto entra dentro de esa categoría y si además nuestro producto o nuestro servicio eh, es, eh, es visual, eh, tiene, capa tiene, tiene cualidades visuales, es una red que no debemos eh, dejar eh, desatendida porque eh, como hace una red de fotografías, eh, pues ahí lo suyo pues, es que nosotros nos hagamos un calendario de publicaciones y tengamos digamos, toda una serie de fotografías, siempre nuestras, es decir, no podemos coger eh, fotografías de archivo ni fotografías de, eh, de otros eh, usuarios, siempre eh, nuestras, eh, nuestras fotografías, eh, usando ese lenguaje visual y sin olvidar que eh, también tiene una parte de, eh, de mensajería, instantánea, como, como tiene Facebook, como tiene Messenger, donde los, eh, los clientes o los usuarios pueden hacernos eh, preguntas y que no debemos eh, desatender. Como digo, las imágenes aquí tienen que ser eh, eh, originales y desenfadadas, podemos usar las Stories, que, que, que, que me gustan mucho ¿no? a los, a los milenials o incluso hacer algún vídeo en directo, pues en el caso pues que estemos en algún evento o queramos hacer alguna acción especial de hacer alguna prueba, por ejemplo, de nuestro producto y hacer un vídeo en directo también puede ser muy interesante. YouTube es eh, la red social no más usada en España y digamos como buscador, es el segundo buscador más usado después de, de Google, casi 30 millones ¿no? de usuarios visitan eh, YouTube todos los meses. Eh, y eh, en YouTube eh, es muy importante, pues que elaboremos eh, contenido. Eh, aquí sobre todo, eh, sobre todo, no, nadie se va a poner, decir, nadie se va a poner en contacto con nosotros directamente eh, para preguntarnos, ¿no? Alguna duda en, en YouTube, pero sí eh, en, en los si hacemos un vídeo en los comentarios. Un usuario, pues a lo mejor, puede establecer alguna, alguna duda sobre nuestro producto o incluso otros, eh, otros clientes o otros usuarios le pueden resolver a su, vez, a su vez esa duda. Pero, como digo, es un canal también que tenemos que tener eh, presente y eh, tener, tener siempre eh, estar pendiente de qué se dice en esos, eh, en esos eh, canales. Y ya... Eh, por, ya nos olvidamos de, digamos, las, eh, las redes sociales y nos vamos a nuestra página web. Pues ya comentaba antes, pues un usuario nos busca en Google, nos encuentra y va a nuestra página web. no Pues obviamente eh, eh, la página web eh, tiene que seguir unos criterios que la, que la hagan atra atractiva. Pues en primer lugar, como digo ahí, pues que debe ser responsive. Responsive significa que, sea, que la web se adapta al tamaño de pantalla. Estamos en una realidad multipantalla, es decir, tenemos un portátil, pero tenemos un ordenador de sobremesa, eh, tenemos una tablet y tenemos un, un móvil. Nuestra web se tiene que ver igual de bien Obviamente, dependiendo de, de, de dispositivo pues se tiene que ver igual de bien en todos los dispositivos. Y eh, tenemos Apple, y tenemos eh, iOS, y tenemos Android, y se tiene que ver, y tenemos diferentes navegadores, y tenemos eh, Chrome, eh, Safari, eh, Microsoft Edge, tenemos que que se tiene que ver igual de bien en todos eh, lados. Siempre va a haber fallos en uno o en otro lado, pero es algo que tenemos que estar Continuamente monitorizando cuando tenemos una página web, ¿no? que no haya problemas y no hacerle eh, eh, al, al, al cliente responsable de no es que estás usando eh, eh, mal eh, la web. ¿no? El cliente no nos, digamos, entendedme, el cliente es tonto, el cliente no sabe usar la web y nosotros se lo tenemos que dar eh, todo hecho de manera eh, intuitiva, que el, que el cliente no tenga que hacer un cursillo para averiguar cómo funciona eh, nuestra web. Y, por supuesto, pues, si te, te, te, tenemos una tienda online, puede prestar, prestar atención a eh, los términos eh, legales. ¿no? Dentro de una web podemos tener eh, un, un blog, que es una herramienta muy útil ¿no? para para darnos a, a conocer, porque una web pues eh, tiene que ser un organismo vivo, ¿no? Una web tiene que ser eh, un, algo que se vaya eh, renovando continuamente y en este caso pues los blogs son una buena herramienta para que nuestra web esté continuamente actualizándose, ¿no? Una web pues eh, nos va a servir también para posicionarnos, ¿no? En, en los buscadores, es decir, eh, nosotros somos los que mejor conocemos nuestros negocios y si nosotros nos posicionamos como... Eh, eh, como influencers o como personas eh, eh, conocedoras de nuestro de este negocio, pues conseguiremos que los, eh, los eh, clientes pues confíen ¿no? en lo que estamos eh, nosotros eh, explicando. Aquí, pues, obviamente, es algo que, real, que se retroalimenta, es decir, un blog está dentro de una web, con lo que podemos propiciar eh, la, las visitas y a su vez, pues nos proporciona contenido que podemos ir compartiendo en las redes sociales y que los usuarios irán compartiendo. A, eh, el resto de sus eh, contactos, ¿no? eh, Decía que Ana, que, que observas últimamente que en Instagram, pensé que que suben sus trabajos a Instagram, eh, claro, es decir, eh, eh, claro, eh, ahí, ahí tú me estás diciendo, pues claro, una, una, una empresa de pues, cirugía plástica, pues obviamente se dirige a un sector muy concreto eh, pues es, pues personas ya de una cierta edad personas ya y obviamente se pueden dirigir a esas eh, a esos eh, a esos usuarios cuando cuando cuando siempre cuando se define que una red social con el que digo eh, que es una red cuando, cuando yo digo que una red social es para es para joven lo que estoy queriendo decir es que es cuál es el público mayoritario en esa red. No estoy queriendo no no he querido decir eh, en ningún momento que sean los únicos usuarios, pero que si obviamente mi negocio eh, es un negocio para gente joven, tengo que estar en Instagram. Eh, eso es eso eso es va cogido de la mano. No, no quiere decir que eh, Instagram sea solamente para jóvenes, sino que si el que si mi negocio es para joven, yo tengo que estar en Instagram. A lo mejor, y si mi negocio es para jóvenes, como digo, si es para adolescentes, pues estar en Facebook, pues a lo mejor, mmm, no es que no me interese, pero me, me, yo voy a comprobar que las interacciones van a ser mucho menores que lo que son en Instagram. ¿Por qué? Y, y, y al contrario, si yo tengo una, una empresa de cirugía plástica, pues tengo que estar en Facebook, porque el público mayoritario que existe en Facebook es un, es un público bastante probable que use mi, eh, mis servicios, en este caso puede eh, de cirugía plástica, ¿vale? Entonces, cuando, cuando, se, cuando se dice que una red es más para jóvenes o es más para... No, no, no, no, no se pretende excluir a nadie, sino simplemente que cada red pues tiene un perfil muy concreto, ¿no? Twitter, pues es una red más para, más para jóvenes pero tiene unas características también, como he dicho antes, muy concretas, ¿no? Pues son a lo mejor unos, muchas veces pues unos usuarios más especializados, unos usuarios que a lo mejor van a ser eh, eh, más críticos con, mi, eh, con, mis, eh, con mis servicios. Entonces, yo tengo que conocer esas, esas, eh, esas características. Como digo, no quiere decir que eh, deje de usar una red porque eh, mis usuarios sean eh, de mayor o, o menor eh, edad. Entonces, sí, sí, probablemente a una clínica de cirugía plástica, pues estar en Instagram, pues no hay nada, no, no, no tiene nada de, de negativo, aunque después de, habrá que analizar, De yo teniendo los dos canales abiertos, teniendo el canal de contacto de Instagram y teniendo el canal de Facebook abierto, yo tengo que mirar a ver cuál es el de los dos, cuál es el más preferido por mis, mis clientes o por mis usuarios, por donde me llegan más dudas por donde me llegan más, más cuestiones. Porque, como he dicho antes, al final es el cliente el que decide si ponerse en contacto por un lado o por otro. No, no, no, no es que no sea un medio, eh, tu pregunta aquí, Ana, que, eh, que si sube y, y trabaja en Instagram, no sea el medio más adecuado. No, no es que no sea un medio más adecuado, sino que, como digo, eh, eh, tendrán que analizar si sí, eh, les compensa digamos si les llegan el suficiente número de interacciones y el suficiente número de preguntas eh, y de cuestiones para mantener ese canal o, eh, o no. Es decir, es, como digo, ya es eh, yo puedo abrir un canal en Telegram, eh, pero eh, si, si no, si nadie se pone en contacto por ahí, pues eh, eh, lo, a lo mejor lo inconveniente sería que lo cerrase. Porque eh, si nadie se va a poner en contacto por ahí y lo tengo ahí, pues muerto de risa, pues pa ¿para qué los quiero? Para qué lo quiero ¿eh? ¿No? es, es tener un frente abierto, abierto donde no se va a poner nadie en contacto contigo. Eh, ¿Cómo se...? ¿Cómo, cómo continuar? No, se me ha ido esto. Bueno, os comentaba eso, lo de la, la, eh, eh, la página web, los blogs y, por supuesto, como os he dicho antes, pues Google. no Google eh, tiene que ser una, eh, una pieza fundamental eh, en Google, cuando hablamos de Google, hablamos en general ¿no? de los buscadores, pero bueno, como el 95% de los usuarios de Internet usan Google, pues eh, eh, un poco como, como lo que lo, que lo comentaba Ana, Ana ahora mismo, por supuesto que existen otros buscadores, pero si es que el 95% de los usuarios usan Google, pues yo tengo que estar en Google, porque si no es que nadie me va a encontrar, eh, no, no va a encontrar eh, nadie. Pues aquí, pues ya entra, pues, abrir mi ficha en, eh, en Google Maps, abrirme una ficha en Google Business y ya, ya, directamente en mi página web, pues que tenga lo que se llama SEO, ¿no? una optimización para eh, motores de búsqueda y también puedo realizar lo que se llama SEM, que es marketing en motores de búsqueda. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en, en Google, si vosotros pues, ahora mismo ponéis eh, servicio de lavandería, pues puede que os aparezcan primero una serie de resultados que se correspondan a anuncios, ¿no? Anuncios pagados, son anuncios, son anuncios pagados en lo que llamamos SEM, Search Engine, Engine Marketing, y lo que llamamos SEO, es... Eh, eh, es, es, es gratuito y, y, es lo que, y son las es lo siguiente que aparece después de los anuncios. Es decir, una serie de, eh, de resultados que no son de pago, sino que son eh, eh, gratuitos. Digamos que, que es porque digamos, hacemos un buen trabajo de eh, posicionamiento. Eh, como digo, tanto el SEO como el SEM, pues tienen como objetivo que la web aparezca en los eh, primeros resultados de búsqueda. El SEO lo hace de manera gratuita. Eh, y el SEM es mediante el eh, pago para el SEM, pues ya usamos Google Ads, que es la, eh, que es la plataforma de gestión de anuncios de, eh, de Google. Pues como he dicho, eh, eh, en Google a la hora de posicionar gratuitamente mi web dentro de eh, los, eh, de los eh, resultados pues tiene en cuenta toda una, una serie de, eh, de parámetros. ¿vale? pues Que la web sea responsive, es decir, que la web se vea bien en todos los, eh, los eh, dispositivos, es decir, que, es, que cargue bien en el móvil, que las imágenes, por ejemplo, no pesen mucho, eh, que eh, pues, hoy en día en un, en un sector donde el, las búsquedas a través del móvil pues, están en más del 50%, pues eh, eh, que las... Que, pues de, que, que, nuestro, que nuestra web esté optimizada para que cargue bien en un móvil y no tarde mucho en cargar, pues si está ejecutando pues una red 4G, ¿no? Después Google también tiene en cuenta, pues, pues en ese sentido, pues por ejemplo, la velocidad de carga, ¿no? Cuánto tiempo tarda en cargar una, una web. Pues esto al final también le da una experiencia al usuario, es decir, si, si nosotros cargamos una web y la web tarda mucho en cargar... Eh, Google nos la va a penalizar, Google nos la va, no, no nos la va a poner en lo alto de, las, de los resultados, pero es que además al usuario eh, le va a fastidiar porque se va a mosquear, porque tarda mucho en cargar eh, nuestra, nuestra web. Google también tiene en cuenta, pues si nuestra web no se difunde en redes sociales, que los contenidos sean de, de, de calidad, que entren eh, que entre gente en nuestra web a través de enlaces de otras, eh, de otras páginas que como he dicho antes que la web sea un organismo vivo es decir que tenga publicaciones frecuentes aquí como he dicho antes el blog es importante y al final pues el uso de palabras clave es decir que toda nuestra toda nuestra web pues use una serie de palabras que al final son por las que queremos que los usuarios nos encuentren a nosotros eh, nosotros a la hora de ponernos en contacto con un cliente o con un futuro eh, cliente, es decir, con alguien que todavía, aquí estamos todavía en la fase del descubrimiento, eh, no podemos eh, enviarle eh, un correo electrónico directamente a un usuario. Es decir, eso, eso es lo que conocemos como spam y eh, información no solicitada. Entonces, para eso existen las newsletters o boletines electrónicos donde los usuarios, pues, se, a, a través de una suscripción, es decir, nos entregan su correo voluntariamente y eh, al darnos su correo, pues nosotros podremos enviarle de forma más o menos eh, periódica, por eso se llama un boletín, porque esa es una publicación que podemos ir haciendo de forma periódica con, con novedades sobre nuestros productos o servicios, sobre... Eh, pues, consejos sobre cualquier eh, cualquier contenido que elaboremos sobre nuestra sobre nuestra marca o sobre nuestro eh, negocio y pues eh, aquí pues en el caso por ejemplo de una, de una tienda de una tienda online bueno pues un saludo a Álvaro y ya eh, cuando se quede la, la, la clase subida a youtube la terminas de ver eh, Claro, entonces, eh, eh, por eso, como dice ahí, como dice ahí Tres Escuelas, pues eh, eh, el correo electrónico eh, no es conveniente eh, escribir por correo electrónico directamente a un usuario y, digamos, para eso digamos, existe la eh, newsletter que ya tiene un paso previo donde el cliente, donde el, usuario, eh, donde el usuario, digamos, ya nos ha dado su correo y ha aceptado ponerse en contacto con nosotros. Ahora vamos a, la, esto sería, digamos, en la parte del descubrimiento, es decir, cómo nos puede descubrir eh, o llegar a nosotros un cliente, un prospecto, es decir, alguien que todavía ha comprado y va a comprar. Ahora estamos en la, eh, en la fase de compra. En, seguimos en un entorno digital, es decir, los e-commerce, los comercios electrónicos, pues están cada vez creciendo, cada vez eh, más, ¿no? El año pasado crecieron un 22% y con una facturación de 10.900. 19... 10.900 millones de euros en 2019, que eh, vamos, ya aseguro yo que este año 2020 se han multiplicado otro 20% seguro, no, por digamos con todo el tema este de la, de la pandemia y todo el tiempo que hemos sufrido del de, de confinamiento, pues obviamente pues los negocios eh, online pues han subido eh, han subido eh, muchísimo. Aquí, pues, obviamente tenemos que darle al cliente la oportunidad que compre por diversos eh, lugares, ¿no? pues Puede comprar en nuestra propia web, pero puede comprobar a través de otros eh, marketplaces, como ahora veremos. Obviamente, pues, que el pago sea seguro, que el, que el cliente sienta que el pago es seguro a través de PayPal, de Apple Pay, de Samsung Pay, de, de, de tarjeta a tarjeta, es decir, cualquier otro, eh, cualquier eh, forma de pago que le querramos dar a nuestros clientes y que, por supuesto, pues, una, eh, una eh, rapidez en el una rapidez en el envío no es decir que, que si decimos que lo vamos a entregar en dos días porque realmente esté en dos eh, en dos días eh, de, como digo pues aquí vamos a ver eh, varias partes uno es pues como he dicho antes la tienda eh, online en mi propia en mi propia web que tiene una serie de ventajas y una serie de eh, desventajas. Probablemente pues, la principal ventaja, pues que mostramos ¿no? toda nuestra gama de, de productos, que es mucho más fácil, ¿no? Para informar bien eh, gracias al marketing de contenidos y al blog, donde podemos ir eh, contando cosas, ¿no? Diferentes sobre nuestros productos. Eh, podemos ofrecer una asistencia al usuario en el momento, ¿no? De cómo hacer la compra en el caso de que, de que haya alguna, alguna duda y, pues, como digo, ofrecer una atención eh, personalizada. Obviamente, pues, eh, si, eh, si un cliente es nuevo, pues existe la desventaja de que, eh, eh, pues, eh, de que te, te confíe de nuestra web, por la razón que sea, y a lo mejor le resulte más cómodo comprar nuestro mismo producto, pues, a través de Amazon, porque, digamos, pues, ya tiene una experiencia, ¿no? de, de, de cómo, de cómo funcionan las cosas. Por Amazon, ya tiene una cuenta de Amazon y no le apetece hacerse una cuenta en mi eh, página web y comprarme a mí directamente" pues eso como digo es una es una ventaja también pues crear una tienda online pues requiere una inversión y un esfuerzo eh, inicial bastante fuerte para que eh, porque no podemos sacar una tienda con cuatro productos no Si tenemos que sacar una tienda con la mayor cantidad de productos eh, posibles y que pues actualizar el el, el catálogo pues un, es un esfuerzo eh, constante que hay que eh, estar todos lo, los días y como digo exige también un trabajo de posicionamiento para que salgamos en los resultados de, de google eh, después la segunda opción es eh, si no queremos o, o si queremos o queremos eh, eh, usarlo como complemento o usarlo como alternativa, usar los diferentes eh, marketplaces, ¿no? De eBay, de Amazon, de Etsy o de Facebook. Un marketplace es un lugar que ya ofrece una estructura eh, confiable, todos conoceréis eh, Amazon, ¿no? Que es el, uh, Amazon, hay, digamos, dos tipos de, de productos, productos vendidos directamente eh, y gestionados por Amazon y productos de que se llaman marketplace, es decir, productos que no son eh, directamente de Amazon que no están, o que no están gestionados directamente por Amazon, que son de usuarios de terceros, pero en realidad todo el proceso de compra se realiza a través de la plataforma de Amazon. Es completamente un proceso completamente invisible para el usuario, es decir, el usuario hace la compra de la misma manera, pero ahí nosotros podemos posicionar nuestro, eh, nuestro producto a cambio de pues una serie de, eh, de comisiones y de eh, cuestiones que nos va cobrando Amazon por posicionar nuestro producto a Amazon, eBay, Etsy o, eh, o Facebook. Como digo, la principal ventaja es que ya ofrecen una estructura eh, confiable, la principal desventaja pues, que hay una serie de tarifas y comisiones que se nos va a eh, cobrar. Pero como digo, es una opción en el caso de que yo no tenga los recursos para eh, montar una tienda online. Entonces, como digo, estas dos, eh, en el caso de la tienda online, eh, yo tengo que ser, eh, tengo que estar disponible eh, en, en ambos lugares si quiero o, eh, digo, o, o, o no estar disponible si yo no quiero estar disponible en Amazon, pues no estoy disponible en Amazon, nadie, nadie me obliga, pero que sepáis que yo puedo estar ahí y darle al cliente esa eh, oportunidad. Eh, y ya después, en la, tercera, en la tercera fase, es decir, una vez que el cliente ya ha eh, usado y ya ha consumido nuestro producto, pues está esa fase de la que hablábamos, ¿no? De revisión y de opinión, ¿no? Eh, eh, en, este, en este pase, en esta, en esta fase, pues eh, eh, podemos poner, bueno, un, un físico, ¿no? En el local para que los clientes, pues nos dejen una nota, ¿no? Con sus opiniones o, ten, o tener un libro, ¿no? De, un libro para clientes donde los clientes puedan expresar sus opiniones. Eh... Por ejemplo cuando hacemos un, un envío eh, online en el caso de la tienda online cuando hacemos un envío puedes incluir por ejemplo pues una, una tarjeta eh, animarle no a que a que a que deje una, una crítica no o un comentario a nuestro nuestro producto le podemos ofrecer un descuento no pues si nos dejas un, un comentario en facebook eh, de, te hacemos un 5% en la próxima compra o cualquier eh, cualquier cosa cualquier cosa eh, cualquier cosa eh, de, ese, de, ese, de ese tipo que anime al, eh, al usuario, al cliente, a dejar su, eh, a su, eh, su comentario. Y eh, en el caso, por ejemplo, de que no nos hayan eh, contactado por, por la red social, pero decidan buscar nuestra red social, pues algo tan, tan, tan básico, pero muchas veces que se olvida mucho, que el nombre sea fácil de que el nombre sea fácil de encontrar, es decir, que el nombre de nuestra marca se corresponda con el nombre de, de la página de Facebook y digamos todo tenga una unidad de, eh, de eh, nombres para que cuando alguien nos busque, pues por, por nuestro nombre, por, por nuestro nombre y apellido, ¿no? Por el nombre de nuestra marca, pues nos encuentre eh, fácil, fácilmente un correo electrónico, es decir, cuando, cuando un cliente hace uso de un producto, le enviamos un producto, podemos enviarle una encuesta de satisfacción para que nos diga qué le ha parecido nuestro servicio. Ahí ya podemos establecer toda una serie de eh, de, de, una, de preguntas eh, de respuesta múltiple, pero sencilla, como he comentado antes, donde pues eh, lo, digamos hagamos como una especie de repaso a todo el mapa que ha seguido el, el cliente hasta llegar a nosotros, hasta, hasta conseguir el producto. De esa forma, a nosotros nos servirá para detectar dónde se producen eh, fallos y el cliente, pues, digamos, verá que nos preocupamos por, eh, por mejorar nuestro eh, servicio. Esto, es un cliente, esto ya no es spam, esto ya no es un, un, un correo no deseado porque, digamos, si ya estamos estableciendo una, una correspondencia digamos, con el cliente porque le hemos enviado un producto y le enviamos un, un email diciendo que pues, su producto ha sido enviado, pues cuando lo reciba pues también podemos enviarle otro email diciéndole pues cuéntenos cómo, eh, cómo le ha ido el, la entrega. Obviamente, pues, eh, como decía antes, igual que eh, las redes sociales sirven para que nos descubran las redes sociales sirven para que la gente también deje sus, eh, sus comentarios, como decía antes pues premiar, por, por ejemplo, es una buena idea premiar con descuento en una próxima compra si nos dejan un, un, un mensaje en Facebook o si, por ejemplo, comparten una imagen con el producto y nos mencionan eh, pues hacer un descuento en el próximo en el próximo, la próxima compra o las, la idea de una tarjeta de eh, fidelización, ¿no? Pues a la a a la quinta a la quinta compra pues eh, un envío gratis es decir podemos ya inventar toda una serie de, eh, de estrategias en redes sociales donde eh, alentemos a los seguidores, a los, a los clientes, a que compartan sus historias, compartan sus imágenes, en el caso, por ejemplo, de, de, de, de Instagram, donde compartan y eh, así nos puede ver todo el, todos sus, eh, sus eh, contactos y de esta manera, pues, digamos, eh, eh, como decía antes, al final un cliente satisfecho es nuestro mejor comercial. Y, pues, por supuesto... Tener disponible ese espacio también en nuestra, página, en nuestra página web, de manera que si un cliente siente la necesidad de hacernos llegar cualquier, eh, cualquier duda, pues también pueda, rellenando un formulario en nuestra web, que eh, pueda eh, dejarnos cualquier eh, comentario. Aquí podemos establecer... Eh, dos partes independientes es decir podemos establecer una parte de servicio al cliente de atención especial al cliente es decir para atender reclamaciones a clientes que ya eh, que ya aquí podemos por ejemplo poner un, un correo o como digo directamente un, un formulario específicamente para eh, gente que ya ha hecho compras y tener otro formulario solamente para eh, usuarios que no han comprado comprado nada, pero que tengamos en cuenta que si los tenemos abiertos nos pueden llegar eh, por ambos eh, por ambos eh, lugares. Igual que si tenemos, por ejemplo, un blog, puedes saber que en el blog puedes animar a los usuarios a que dejen eh, comentarios en ese, en ese lugar y bueno pues de esa manera pues también se vaya creando una especie de comunidad que es algo también muy interesante. Y lo que mencionábamos un poco al, al principio, ya todas estas apps y plataformas especializadas, que ya, como digo, cada, cada negocio tiene la suya, eh, la suya propia, donde eh, los clientes pueden responder. Todos estos lugares los tenemos que tener monitorizados. Es decir, todos estos lugares tenemos que tener siempre las alertas puestas en todos estos lugares, porque de esto es de lo que se trata cuando hablamos de una atención al cliente multicanal o... Eh, el posterior paso, que es omnicanal o 360 grados. Es decir, nosotros tendremos que estar atentos a que si tenemos una página en Amazon, pues ver qué, eh, qué reseñas dejan los usuarios en los productos de, de Amazon, que nosotros estemos vendiendo en Amazon. Si estamos eh, poniendo en nuestro hotel en Tribago en, o en cualquier otra eDreams o cualquier otra plataforma, Ver qué están diciendo los usuarios. Si tenemos un restaurante en TripAdvisor, en Google Business o en cualquier otra plataforma, en Foursquare, en Facebook, pues igual estar pendiente, contestar cuando eh, hay una mala crítica y contestar, pues obviamente, cuando hay una buena crítica y también dar las gracias. Vale. Esto al final es tener muchos frentes abiertos y, digamos, esa es la idea de la clase esta de hoy. Es decir, que sepáis, que tengáis que tengáis eh, en cuenta que si tenéis todos estos canales abiertos, tenéis que establecer una monitorización continua de todos estos canales para ver por dónde, como digo, ya una vez que un negocio empieza a rodar en todos lugares, pues como, como, ya, como ya digo, ya se va sabiendo por cuál es el lugar habitual por el que nos van a contactar. Vale. Eh, en el servicio eh, postventa, eh, ya, vamos ya con la, última, con la última parte, en el, eh, en el servicio eh, postventa, pues igualmente tenemos que tener habilitados todos los canales eh, posibles para que los clientes se puedan quejar. Y aquí es donde la atención telefónica entra es eh, clave. ¿no? Si os fijáis, no, no he mencionado apenas la atención telefónica en los anteriores eh, supuestos porque eh, no es eh, no es habitual ¿no? que nos pongamos en contacto telefónico con, eh, con un servicio que todavía no hemos contratado, pues, a no ser que sea, pues, a un servicio tipo, digamos, Movistar, ¿no? O cualquier eh, eh, Vodafone o cualquier otro tipo de, de servicio que, eh, donde podemos pues, dejar nuestro número de teléfono y que, nos, eh, y que nos llamen. Pero, como digo, pues una tienda online, pues normalmente pues, no vamos a tener una, un servicio de atención telefónica inicial. Pero sí es muy importante en el servicio postventa, ¿no? Porque. Eh, eh, en tener en cuenta que en un servicio postventa siempre, eh, siempre, no siempre, pero bueno, suele ser por una queja, suele ser por, por algún malestar y entonces ese, eh, ese malestar siempre es más fácil de solucionar con una voz humana, con una voz de una persona que atienda al cliente al otro lado del teléfono que mediante un chat o mediante un eh, correo electrónico, aunque como digo, si el cliente quiere de ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, pues tenemos que respetar su decisión y eh, si creemos que eh, es conveniente pues realizar una llamada, pues podemos preguntarle al cliente, ¿le importa que le llame por teléfono? Y simplemente, si el cliente nos da la autorización, pues lo llamamos eh, por, eh, por teléfono. Porque como digo, la atención telefónica, sobre todo, es muy importante en, eh, en la cuestión eh, del servicio postventa. Después, como decía antes, pues el correo electrónico, eh, eh, obviamente, eh, sirven para eh, cualquier momento y siempre podemos tener una, toda una serie de plantillas, pues en el caso, por ejemplo, que tengamos una gran cantidad de, eh, de tickets, una gran cantidad de, eh, de peticiones de información por correo electrónico, pues a lo mejor sí es conveniente que cuando alguien envía un correo electrónico le llegue una respuesta automática diciéndole pues su correo electrónico eh, ha sido recibido y en breve pues un comercial o alguien de servicio técnico se pondrá en contacto con usted pues como digo en la mayor brevedad eh, posible. De esa manera, el cliente pues, ya sabe que has recibido, eh, que nosotros hemos recibido ese, nuestro cor ese correo y que nos pondremos en contacto con ellos en eh, la mayor brevedad posible. Aquí, obviamente, pues tenemos que poner, ¿no? tiene que ser cierto, lo ¿no? tenemos que poner eh, en, en la respuesta en la mayor brevedad eh, posible. Obviamente, en redes sociales, nuevamente, eh, los tuiteros se quejan mucho, entonces es conveniente que eh, pues intentemos resolver en la medida de lo posible eh, eh, los que tengáis, eh, los que tengáis eh, Twitter, o no, por ejemplo, hay, eh, esto ya también lo veremos el, el próximo día. Hay cuentas como la de Seur, eh, la, la, la mensajería, eh, que tiene toda una serie de respuestas automatizadas eh, en Twitter, porque hay muchísima gente que eh, contacta a, eh, a Seur por, eh, por Twitter, pues sobre todo para quejarse de que no han recibido el paquete que están esperando. ¿no? Si hace una búsqueda de Seur responde en Twitter, veréis que la cantidad de gente que hay siempre quejándose de que no les llegan sus, eh, sus paquetes y que, pues, pues obviamente, Seur tiene un servicio y además tiene una cuenta de Twitter directamente que se llama Seur Responde eh, en Twitter para, eh, para, digamos, ya hablar por mensaje directo, por mensaje privado, con los usuarios y resolverles sus eh, cuestiones. Aquí, pues... Como digo, el, el servicio de Twitter de mensajes directos, pues no deja de ser una solución de mensajería instantánea, pero bueno, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram o tenemos cualquier otra solución de mensajes directos, como los mensajes directos de Instagram, los mensajes directos de, eh, de Facebook, que tenemos que también tener eh, abiertos y a los que tenemos que estar pendientes. Si ofrecemos un teléfono de WhatsApp de, eh, de atención, pues igualmente eh, podemos establecer, por ejemplo, un horario y establecer un, un un mensaje automatizado si alguien nos contacta fuera del horario para que el usuario, por ejemplo, sepa que hemos recibido el mensaje pero que no estamos ahora mismo en horario de atención al cliente y que la atención al cliente es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Si alguien, si alguien nos escribe un WhatsApp por, eh, a las 10 de la noche, pues le llega un mensaje diciendo que eh, al día siguiente nos pondremos en contacto con ellos eh, cuando veamos el, el mensaje. Como digo, ya se pueden hacer eh, eh, todas las combinaciones que... Eh, que queramos. Y ya lo que veremos la semana que viene, que son los chatbots, que son pues, una serie de programas informáticos que eh, permiten pues, hacer una serie de contestaciones eh, predeterminadas o usando eh, técnicas de inteligencia artificial para, digamos, hacer un primer cribado, un primer, una primera una, un primer, eh, una primera selección de eh, a quién vamos a atender personalmente y a quién no porque probablemente si sí, eh, conseguimos darle a un, a un usuario una contestación mediante un mediante un mensaje eh, predeterminado y le resolvemos la duda automáticamente sin necesidad de emplear el tiempo de un de alguien de asistencia técnica pues es, es trabajo digamos que le estamos quitando a esa, a esa persona. Eh, ya veremos los diferentes eh, chatbots y las diferentes herramientas que, que existen y cómo, cómo funcionan para crear estos eh, estas respuestas eh, automáticas. Y aquí vamos ya, pues digamos, al, a lo que nos da título al, a, a la ponencia, que es el, la atención omnicanal. Es decir, la atención omnicanal, es decir, el, todo lo que hemos visto es una atención multicanal, es decir, tenemos muchos canales abiertos, muchos frentes abiertos y digamos, tenemos que estar pendientes de todos ellos y dar la atención al cliente en todos ellos. Eh, con la omnicanalidad lo que conseguimos es unificar todos esos canales y que si un cliente, por ejemplo, se pone en contacto con nosotros a través de eh, Twitter, nosotros a lo mejor después podemos continuar esa conversación por correo electrónico, porque le digamos al cliente, pues le enviaremos un correo electrónico y eh, al final culminemos con una llamada de telefónica eh, donde le preguntemos, preguntemos la satisfacción al cliente. Podemos usar esos tres canales en el proceso, primero Twitter, después correo electrónico, y después la llamada telefónica, en, en una estrategia que se llama omnicanal. Es decir, estamos presentes en todos los canales y somos capaces de ir saltando de un, canal, de un canal a otro. Esto, para conseguir esto, lo que tenemos que tener es una, una base de datos de los, eh, de los clientes, es decir, nosotros tenemos, digamos, una base de datos, una ficha de, de un cliente y tenemos y sabemos todas las maneras que tiene un cliente de ponerse en contacto con nosotros, pues este cliente se pone en contacto por Twitter y este es su mail y este es su número de teléfono y teniendo nosotros una base de datos con todos esos datos, pues podremos ir saltando de un canal a otro, ya como digo, de, eh, como mejor convenga a nosotros y al cliente. Para esto eh, es muy, es muy, son muy útil eh, lo que mencionaba Ana eh, al, al, al inicio, los eh, CRM. Los CRM son eh, Customer Relationship Management, eh, que son... Eh, eh, gestores de las relaciones con el cliente, ¿no? Digamos, serían la traducción, gestores de relaciones con los clientes. Estos programas lo que permiten es tener una base de datos con todos los clientes, con nuestros clientes y los eh, proveedores también. Eh, y eh, en esta base de datos, pues, podemos ir viendo como una especie de historial. Esto lo usan, por ejemplo, pues, todas las grandes empresas, ¿no? Tipo Movistar, Vodafone, todas estas, pues tienen una base de datos, tienen una especie de historial, como si fuese el time, timeline, ¿no? De, como el timeline de, de, de Facebook, donde van viendo un historial de don, cómo nos hemos puesto en contacto con, eh, con cómo y, y a través de y por qué nos hemos puesto en contacto. Con, eh, con la empresa y a través de qué medios, a través de Twitter, a través de, de mensajería, a través de una llamada telefónica, y eh, de esa manera también nos permite conocer el historial del cliente, es decir, saber si es un cliente habitual, si es un cliente que gasta mucho dinero, si es un cliente, pues, eh, que, que incluso un, que si es un cliente problemático, es decir, mediante un CRM, que es como digo, no deja de ser una, una base de datos, podemos tener toda esa información del cliente y nos ayudará a darle una a darle una una atención como digo lo más eh, satisfactoria eh, posible y pues hasta aquí eh, sería un poco esta eh, esta idea de la omnicanalidad como digo es un es un proceso eh, eh, se me olvidaba es un proceso como digo que debe ser implantado por todos los departamentos, ¿vale? Es muy importante que eh, el departamento de administración, el departamento de servicios al cliente, por supuesto, el departamento de comerciales, que todos los departamentos de, eh, de la empresa, aunque sean cinco empleados, estén todos, digamos, usando esa, esa base de datos y estén todos usando esa solución de manera que todos tengan una información unificada y todos puedan ir remando a, eh, hacia el mismo lugar que al final, como digo, es la satisfacción. Al cliente pues, claro, pues si queréis ampliamos cinco minutillos por si tenéis alguna alguna duda alguna cuestión algo alguna duda con respecto a vuestros eh, negocios y si no pues si queréis lo dejamos eh, lo dejamos aquí y ya el próximo día como digo pues eh, veremos el tema de los, eh, de los chatbots que también es es muy complejo pero muy muy interesante Si, si tuvieseis alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy, como el próximo día voy a tener yo también clase con vosotros, pues eh, si queréis, pues eh, me a repasaros el PowerPoint y me hacéis cualquier pregunta que queráis.